Wow, wow, wow. Bueno, gente, le voy a subir los efectos, ¿vale? ¿Ok? Que los tenía bajados porque había mucho ruido. Qué grande, qué máquina sois, cabrones. 0, 0, 9, <risa> Vamos a ver. Tengo 700 trutos, icono, Madre mía, qué rápido 6, 5, 5, palmea. 5, 5, 5, todos los directos y todos los eventos, chavales, podéis verlo en mi YouTube. Siempre reacciono con el gesto del saxophone siempre. Siempre. 1.120, madre mía. Qué guay, chavales. Eh, puede ser por el 1.080, eh, porque no sé por qué hoy el Streamlab OBS ha puesto a 1.080 solo el setting, lo siento. Es que madre mía. Está full, full de mango, está full HD, vamos. Por eso, tío. No te deja entrar, vaya tela. Es porque está en 1.080, gente. A mí me va está bien, es la conexión Es la conexión, Limoncín ¡Dios! ¡Ha venido a tiempo! ¡Dios, ha venido a tiempo! No me lo creo, hermano, no me lo creo, Dios Limoncín, lo has invocado, ¿eh? Lo has invocado al puto sigma para la baja! ¡Qué grande! ¿Qué pasa, cabrón? ¿Cómo estás? ¡Buenos días! ¡Buenos días, sigma ¡Ya no lo no os preocupéis, chavales, os traigo un contenido de todas las temporadas aquí re respondiendo y reaccionando al evento en directo. Después de este directo, o sea, de este evento racionado, voy a cortar y prepararé un vídeo eh, promocional, obviamente, de la próxima temporada con este evento y con todos ustedes dándome apoyo, como al día de hoy siempre recibo. Así que muchísimas gracias y espero que podamos disfrutar de un evento en condiciones de pique en gente, por mi huevo. <risas> A las 12, pedazos de violador de José Díaz. <risa> puto Simon, tío, puto móvil, loco. Bueno, gente, algo va a pasar, algo está pasando por ahí, algo pasa, algo pasa aquí, pasa algo. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Algo pasa, tío. Algo pasa, algo pasa, cambiará el motográfico. CXD, ZS, de Grefg no pudo entrar. De Grefg no pudo entrar, madre mía, pobrecito, tío. Es que hay muchas personas. Es que muchas personas. Vamos, a prestar atención, gente. ¿Qué pasará? oficial. Vamos a ver, chavales, ¿qué pasa? Lol. Totalmente. Qué grande. Qué grande, qué grande, qué grande soy, chavales. ¿Qué es esto? <risa> ¿Qué está pasando, tío? No ¡Wow! Esto, esto tiene que estar guapísimo, ¿eh? Esta postura, papa. Está flipante, o sea Un momentito, gente, ¿vale? Voy a capar el, el a un momento, ¿vale? Para que podamos Un momentito, ahora después lo pongo En dos segundos para escucharlo al máximo, tío Hay una... ¿Qué? ¿Qué es esto, Dios mío? Espero que no, no, no me, no me matéis, tío pero voy a, voy a desactivarlo para ver qué pasa ellos. Un momentito. ¿Qué coño ellos? Algo viene ellos. ¿Qué pasa? ¿Adelante? <ríe> ¡Uy! <ríe> ¿Adelante? ¡Uy! <ríe> ¿What? ¿What? ¿What the fuck? Wow. ¡Vaya humazo! Me voy a tirar para abajo de loco, y yo ¡De loco! ¡Y yo! <risas> ¡Hostia, puta! ¿Qué cojones, tío? No puedo hacer nada, ¿vale? Está AFK totalmente ¿Qué? ¿Qué pasó, gente? ¿Qué es esto? ¿Un teletransporte? ¿Rica en Morty? ¿Qué? ¿Tropiezos estelares? <risas> lol, lol, lol L... -U -L. Super Saiyan <risa> un LOL Por fin el final, gente, el final de la temporada Dos, capítulo Dos ¿Freezer? ¿Eres tú? ¿Qué? <risa> ¿Qué? ¿Qué cojones? Hola, hola mi personaje está Skyrim ¿es, con la cabeza? ¿qué? ¿Cómo? Eh, eh, es una serie, una mierda tío. ¿Así más en la nueva temporada? Oh, shit, nigga. oh, qué pasa, qué pasa, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es Skyrim en Fortnite? Pow, pow, pow. What the fuck? LOL, no puedo hacer nada. FK, chavales. ¿Qué cojones es esto? Viene la tormenta del salvar el mundo. LOL. ¿Pero qué? ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow, wow, wow, What the fuck is this shit, bro Lol, y ese wow, la tira para wow, a mí, ¿no? El laboratorio de Dexter Ahora mismo pongo la pizza a gente cuantito que termine No os preocupéis ¿Qué? Super raro No comprendemos nada de momento, gente ¿Qué? Nada cambia Wow ¿Estáis notando algo? ¿O est ¿Estáis notando algo bonito por ahí? ¿Estáis notando unos gráficos un poco más bonitos? Madre mía, activo ya el speed chat. Madre mía, ahora mismo voy, gente, ahora mismo voy. GG. ¡Ole! ¡Qué mierda es eso, Jajajajaja. Ja, ja, ja, ja. ¡Qué coño, guapísimo! ¡Qué cojones ellos? se ha quedado bugueado el speed chat! ¡Ah! ¡Qué coño! ¿Todavía sigue? O sea, el Fortnite es más, más bonito ahora ¡Lol! ¡Lol! ¡Uy! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¡Soy yo! ¡Ja, ja, qué guapo, loco! ¡Lol! ¡Miradlo, miradlo, miradlo! ¡Todd Secret! Todo Secret, chavales! Filtrando información de la nueva temporada ¿El lince? Eh? ¿Quién es tú? ¡Corre, corre, corre, corre, corre! Vale, vale, el mira, el midas, el midas ¡Eh, eh, eh! Qué cabrones son Epic Games. ¿eh? Que esto es Waterloo, chavales Esto es Waterloo, ¿bro? ¿Qué pasa? Corre, corre, corre. LOL. ¿LOL? ¿Un tsunami? ¿Hola? ¿Hi? What the fuck? ¿Por qué está allí el yate? ¡Un tiburón! ¡Qué cojones! ¿Qué cojones? O sea, ¿qué? ¿Ya funcionado? ¿Cuánto crees que aguanta? Más a derecha, chavales. Vale, bien. Las cosas se. Eh, empiezan ¡Oh! a. ¡Oh! Eh, ¡Lol! Que... ¿Pero qué? ¿Cómo es que.? No. Espera, wow. espera. ¡Quita! ¡Jonsi! ¡Qué guapo! ¡Con la actualidad, hermano! Seguramente. Wow, shit. ¿Cómo viajes en el tiempo. ¡Uh! ¡Karsagan, loco! <risa> ¿Qué pasa con el mapa de Fortnite? Que está hundido. ¡Hay un boquete! ¿Qué coño es ese puto agujero brutal? What the fuck is going on, bro? <risa> Amazing. Un cambio muy, muy drástico, ¿eh? ¿Qué cojones? Hostia, que el mapa es pequeñito ¿Y el mapa? Ah, no, no, no Vale, vale, vale Todo sucede en la agencia ¿Qué pasa? Le voy a dar las gracias yo también, vamos Obviamente Obviamente